Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Kinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo jugar Pokémon GO desde la casa. Pokémon GO es un juego que se volvió famoso por utilizar la realidad aumentada. Además, consiste en buscar Pokémon y de esta manera capturarlos Obviamente para buscar los Pokémon tenemos que salir de la casa Tenemos que buscarlos en distintos lugares El problema es que eh, puede que en algunas zonas sea peligroso sacar el teléfono Otro de los problemas es que eh, muchas veces prestamos más atención eh, a lo que viene siendo el teléfono que nuestros alrededores pero sea cual sea el caso, si es más conveniente jugarlo desde la casa, les voy a enseñar a cómo jugar Pokémon GO sin tener que salir de su casa para que puedan capturar todos los Pokémon que puedan eh, en este caso. Y para que puedan visitar las pokeparadas sin la necesidad de salir de la casa. Pero antes, quédense en este video para mostrarles cómo se hace. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a utilizar el programa iAnyGo que nos va a permitir eh, jugar Pokémon GO desde la casa. Y esto es importante porque primero no tenemos la necesidad de salir de nuestra casa eh, en tiempos de pandemia o en cualquier circunstancia. Vamos a poder jugar desde la casa. Esa es una ventaja porque bueno puede que en nuestra zona o donde nosotros podamos jugar pues estemos expuestos a ciertos peligros Entonces esa es otra ventaja adicional Este programa llamado INEGO estará en la descripción del video Para que puedan descargarlo, instalarlo Y luego de obtener la licencia vamos a ejecutar este programa como administrador Bueno, una vez dentro del programa eh, vamos a poder cambiar la ubicación De tres maneras distintas La primera es seleccionando un punto en específico en el GPS Para poder... Cambiar la ubicación, entonces desde la casa podemos indicarle al Pokémon GO o al juego Una ubicación en particular para dirigirnos hasta esa ubicación Así como si fuera una teletransportación, es decir, eh, en ese mismo momento Simplemente seleccionamos el punto y vamos a ser trasladados a esa dirección Otra alternativa que tenemos es la segunda opción llamada movimiento de punto único Esto es interesante porque acá... Eh, vamos a poder eh, modificar la eh, ubicación Pero como si nos estuviésemos moviendo ¿vale? Entonces nosotros simplemente seleccionamos un punto en específico Y de esta manera eh, vamos a trasladarnos de un punto A a un punto B eh, Mediante un movimiento Y podemos seleccionar incluso la velocidad del movimiento Que eso está bastante interesante Y esto es bueno en Pokémon GO porque podemos simular Como si estuviésemos caminando en bicicleta eh, de pronto en un auto entonces esto es eh, una muy buena alternativa y la tercera opción es el movimiento multipunto donde podemos seleccionar varios puntos a la vez para ser trasladados a ese punto eh, mediante eh, un movimiento, es decir, podemos seleccionar punto A, punto B, punto C la cantidad de puntos deseadas, seleccionar una velocidad y podernos eh, trasladar a, a esos puntos en esas velocidades. Yo para este ejemplo voy a seleccionar la segunda opción ¿sí? que es este el movimiento de punto único eh, le vamos a dar donde dice eh, lee el descargo de responsabilidad, vamos a darle a entrar y vamos a conectar nuestro dispositivo, ¿okay? Es importante que la pantalla esté desbloqueada y debemos de tener una buena conexión USB. Entonces, vamos a conectar el dispositivo. Esperamos a que sea detectado. Bueno, y una vez acá vamos a seleccionar, vamos a poder seleccionar la velocidad en la que nosotros nos queramos trasladar. Eh, podemos eh, aquí seleccionar en esta hora la velocidad si queremos eh, trasladarnos así, tipo motocicleta simplemente seleccionamos este punto esta barra y la trasladamos hacia la derecha para ir aumentando la velocidad yo para este ejemplo voy a utilizar la máxima velocidad cierto y en este caso también podemos eh, eh, colocar el punto de partida que es donde nosotros estamos y el punto final que es a donde nos vamos a trasladar vamos a aumentar aquí eh, el mapa sí para que en este caso tengamos una mejor precisión y lo que vamos a hacer eh, a continuación es lo siguiente vamos a seguir aumentando y aumentando para no tener ningún inconveniente y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a trasladarnos hasta este punto ¿sí? vamos a trasladarnos hasta este punto de acá, lo seleccionamos y luego le damos donde dice empezar a moverte Cuando le demos a empezar a moverte lo que vamos a hacer en este caso es cambiar la ubicación Le damos a continuar y de esta manera vamos a poder trasladarnos Entonces le damos a continuar y ya lo que viene siendo eh, nosotros vamos a empezar a trasladarnos como están viendo a continuación Ya el muñeco se está trasladando a una buena velocidad y ya es cuestión de que pues a partir de acá sigamos jugando Miren que eh, van a ir apareciendo los Pokémon, los entrenadores, eh, las Poképaradas, entonces de esta manera vamos no solamente a, eh, a trasladarnos, sino que también vamos a poder jugar. Y de esta misma manera podemos utilizar las otras dos opciones del programa para eh, bueno, seleccionar un punto en particular o para simple y llanamente... Trasladarnos, ya sea mediante un movimiento eh, de varios puntos, multipunto, o ya sea un solo punto en particular. Vamos ahora a seleccionar acá este Pokémon. ¿sí? Vamos a activar la realidad aumentada y ya es cuestión de eh, jugar. ¿Cierto? Eh, ubicar el Pokémon. Vamos a ubicarlo. Vamos a ubicarlo. Vamos a ubicarlo. Aquí está el Pokémon y ya sería cuestión de capturarlo. Mírenlo ahí, tiramos la Pokéball. Vamos a ver, vamos a tirarla, fallamos, la volvemos a tirar, fallamos, la volvemos a tirar, fallamos, tenemos mala puntería pero... La idea es capturar el Pokémon, ¿vale? Entonces vamos a tirarla con más fuerza, ahí. Vamos a ver si lo capturamos. Uno, no, no lo hemos capturado. Vamos a intentarlo de nuevo. Ah, se nos acabaron las Pokémon. Y bueno chicos, eso es todo. Ya saben que tenemos también otras dos alternativas, que es cambiar la ubicación. Seleccionamos el punto, y al seleccionar el punto vamos a ser trasladados a esa dirección pero sin la necesidad de un movimiento, es decir, simplemente seleccionamos el punto acá y automáticamente vamos a ser trasladados a ese punto sin eh, tener un movimiento en particular y ya tenemos también la opción del movimiento Multipunto, donde podemos seleccionar Más de un punto, es decir, punto Del punto A al punto B y luego el punto C Y D, y de esta manera Tener una velocidad en el movimiento Para podernos trasladar, la verdad es que Es bastante interesante y no solamente podemos Utilizar este programa en Pokémon GO Sino que hay otras alternativas En donde, bueno, ustedes le pueden sacar provecho Realmente se los recomiendo y recuerden que Todo va a estar en la descripción del video Yo soy Carlos Vallejo, eh, del canal De Tinocher Spanish, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.